Seguramente has visto este rostro en algún momento de tu vida. Puede que al verlo inmediatamente te recuerde a algo o te remita a una caricatura, serie o película. Seguramente te parezca tierno o gracioso, pero hoy aquí yo te contaré cuál es el lado oscuro de este personaje llamado Jolly Chan.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 Todo comienza en los años 50 cuando la compañía japonesa Daishin Sikei diseñó y fabricó el peculiar juguete de un simio con platillos en sus manos. La idea era que, al aplaudir, éste hiciera sonar los platillos de forma graciosa. Cuando el diseño fue terminado, fue lanzado a la venta con el nombre de Musical Jolly Chimp. El mono mostraba sus dientes y tenía un sonido de chirrido cuando lo presionaban en la cabeza, además de tener palanca de encendido y apagado en la parte posterior. Incluso tenía una etiqueta verde en el pie. En sus inicios, al activarlo, golpeaba repetidamente sus platillos y en algunos modelos movía la cabeza. Hablaba, sonreía, sacaba los ojos, realizaba volteretas y más trucos. Su popularidad hizo que otros fabricantes de juguetes copiaran las expresiones faciales, pero cambiando el atuendo y el nombre del juguete. El Jolly Chimp se fabricó en varias versiones y varios países como lo fue en Estados Unidos, China, Hong Kong, Japón, Taiwán y Filipinas, variando la apariencia del singular monito. El más inquietante fue el que representaron con anillos rojos pintados alrededor de los ojos, además de fabricarlos bien abiertos, creando una apariencia que algunas personas encuentran incómoda. Seguramente fue esa apariencia que comenzó a surgir una macabra historia Alrededor del juguete Se cuenta que cierto día un pequeño niño fue a dormir a casa de su amigo El abuelo de este tenía un Jolly Champ Que se veía bastante antiguo Se dice que cuando los niños se disponían a dormir Les apareció oír el sonido de los platillos de Jolly Champ Y al día siguiente los pequeños amanecieron muertos Esto bien pudiera ser solo una leyenda urbana pero en Estados Unidos es una historia muy conocida. A partir de ahí, el Jolly Chimp comenzó a ser partícipe de una serie de acontecimientos escalofriantes. Es como si de alguna forma, todos los juguetes comenzaran a cobrar vida. Ya que se cuenta que diversos muñecos de este tipo empezaron a encenderse solos, haciendo tocar sus escandalosos platillos mientras hacían el sonido clásico del macaco. las leyendas urbanas cobraron tanta fuerza que se cree que estos simios tienen el poder de llevarse el alma de los niños. Es por eso que dentro de las producciones cinematográficas o audiovisuales, este aparentemente inocente juguete aparece de forma misteriosa, en muchos de estos momentos de suspenso. Su papel es oscuro o negativo, y en otras ocasiones simplemente aparece por. Él. pero Solo los que conocen su macabra historia saben que ha sido dejado ahí para inquietar a los espectadores. Ahora te daré ejemplos de algunas de sus apariciones. Número 1 En el primer capítulo de la serie de televisión The Great American Hero de 1981, el juguete aparece en la mesa de noche en la habitación del hijo del protagonista. Número 2 en esta ocasión el macaco aparece en The Monkey, un relato corto de Stephen King de su libro Skeleton Crew, de 1985, que utiliza al mono como imagen de portada. Número 3. La película animada de Disney, Aladdin. En esta película se incluye una escena en la que el mono Abu se transforma en un Jolly Chimp por el malvado Jafar. Número 4. En la película de 1988, Monkey Shines presenta un mono con platillos tanto en el póster promocional como en un trailer del film. A pesar de que la trama de la película no está relacionada con un mono de juguete, sino con un mono que intenta matar a su tutor. Número 5. Se puede ver el juguete de tamaño gigante en el Grinch, protagonizada por Jim Carrey. Haciendo ruido en la guardería del Grinch como un intento de ignorar el canto de los coos. Número 6 En la película de las chicas superpoderosas. Uno de los secuaces de Mojo Jojo es similar a un juguete del mono que golpea los platillos. Número 7 el juguete fue visto en Los Simpsons de Matt Groening, como en la película donde Homero se imagina a Jolly Chimp mientras Marsh le habla sin prestarle atención. Número 8. Jolly Chimp aparece como un arma explosiva en el videojuego Call of Duty World at War, en el que se conoce como la bomba de mono. Se encuentra en la ranura de granada secundaria del jugador y tiene un elemento explosivo. Después de activarse, golpea a sus platillos y toca una canción atrayendo a los zombies, que se agolpan a su alrededor para después explotar. Número 9. En la película Toy Story 3. Uno de los secuaces del oso Lotso es un mono que golpea a los platillos. Observa las cámaras de seguridad en la guardería donde se encuentran los juguetes y hace sonar una alarma si alguno de ellos intenta escapar por la noche. Número 10. En el videojuego Fallout 4, los monos que golpean los platillos con sensibilidad de proximidad pueden alertar a los enemigos cercanos y desencadenar algunas trampas. Como puedes ver, este mono seguramente ya lo has conocido, pero no sabía su macabra historia. ¿Crees que efectivamente tenga algún tipo de maldición que le permita llevarse el alma de los niños? Seguramente no. Pero la mala reputación le tendrá por siempre. Un dato más. Uno de estos juguetes de época es muy cotizado. Después de todo para los coleccionistas, es una pieza histórica que quisieran tener en sus vitrinas. Jolly Chem es un juguete que forma parte de la cultura pop y de los temas paranormales. A pesar que fue creado,